Hombre, eh, realmente sí, porque ya te digo, como es una empresa con bastante prestigio, una vez que comience las prácticas y pueda adentrarme en una empresa, pues a, a adquirir mi profesión, a ser un poco más profesional, podría llegar a trabajar en cualquier otra empresa relacionada con esto, claro. Sí, ya que Aenor tiene tanto nombre y dentro de, de, de España, a nivel nacional, tiene esa importancia. Me decanté en parte porque las prácticas también iban a ser muy, muy provechosas personalmente y profesionalmente. De hecho, bueno, yo ya a mí ya, ya tengo prácticas contratadas. Las competencias que voy a tener van a ser las mismas que estamos viendo aquí dentro del máster. Totalmente es uno de los motivos que me llevó a hacer este máster, sobre todo porque las empresas mejores consideradas son las que están certificadas por, por AENOR, entonces es una forma de garantizar que tu nivel profesional va a ser el que realmente quieres. El tema de las prácticas yo lo veo muy importante porque es que te inserta en el, en el mercado laboral, ¿no? Ya una vez que estés ahí dentro, pues estás en ese mundillo, es que es un mundillo en el que cuesta mucho trabajo entrar, ¿no? Y claro, los contactos de off no, no son los contactos de, de cualquier otro, ¿no? eso es súper importante desde mi punto de vista. Sí, yo creo que sí, porque es, cuando no tienes mucha experiencia es una forma de conocer el mundo laboral y además en, en, totalmente en, en el ámbito que, que acabas de estudiar ¿no? cuando termines el máster. Entonces sí, las prácticas fueron, fueron un punto decisivo. Sí, la verdad que es lo que más ganas tengo ahora mismo, empezar las prácticas.